Tiempo condicional. Verbos terminados en ir. Video número 30. Empezamos con el verbo servir. To serve. Yo serviría, tú servirías, él, ella, usted serviría. Nosotros, nosotras serviríamos, vosotros, vosotras serviríais, ellos, ellas, ustedes servirían. Ella serviría la cena a las 7 de la noche. Competir. To compete. Yo competiría. Tú competirías. Él, ella, usted competiría. Nosotros, nosotras competiríamos. Vosotros, vosotras competiríais. Ellos, ellas, ustedes competirían. Luis competiría en la maratón de fin de año. Corregir. To correct. Yo corregiría. Tú corregirías. Él, ella, usted corregiría. Nosotros, nosotras corregiríamos. Vosotros, vosotras corregiríais. Ellos, ellas, ustedes corregirían. Diego corregiría los errores de su examen final. Despedir, to say goodbye. Yo despediría, tú despedirías, él, ella, usted despediría, nosotros, nosotras despediríamos, vosotros, vosotras despediríais, ellos, ellas, ustedes despedirían. Luisa despediría a sus amigos en el aeropuerto. Elegir. To choose. Yo elegiría. Tú elegirías. Él, ella, usted elegiría. Nosotros, nosotras elegiríamos. Vosotros, vosotras elegiríais. Ellos, ellas, ustedes elegirían. Nosotros elegiríamos el carro de color rojo. Freir, to fry. Yo freiría, tú freirías, él, ella, usted freiría, nosotros, nosotras freiríamos, vosotros, vosotras freiríais, ellos, ellas, ustedes freirían. Diego freiría la carne en el sartén grande. Medir, to measure. Yo mediría, tú medirías, él, ella, usted mediría, nosotros, nosotras mediríamos, vosotros, vosotras mediríais, ellos, ellas, ustedes medirían. La modista te mediría el largo de tu vestido. Pedir. To ask for. Yo pediría. Tú pedirías. Él, ella, usted pediría. Nosotros, nosotras pediríamos. Vosotros, vosotras pediríais. Ellos, ellas, ustedes pedirían.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 Usted se reiría mucho si pudiera ver mi disfraz. Repetir. To repeat. Yo repetiría. Tú repetirías. Él, ella, usted repetiría. Nosotros, nosotras repetiríamos. Vosotros, vosotras repetiríais. Ellos, ellas, ustedes repetirían. Nosotros repetiríamos los ejercicios varias veces. Seguir, to follow. Yo seguiría, tú seguirías, él, ella, usted seguiría. Nosotros, nosotras seguiríamos, vosotros, vosotras seguiríais. Ellos, ellas, ustedes seguirían. El detective seguiría las huellas del criminal. Sonreír. Tú, smile. Yo sonreiría. Tú sonreirías. Él, ella, usted sonreiría. Nosotros, nosotras sonreiríamos. Vosotros, vosotras sonreiríais.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 rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir noticias tuyas o tus comentarios o sugerencias para mi canal. Este es el final de este video dedicado al tiempo condicional. Hoy estudiamos 12 verbos terminados en IR. Y bueno, agradecer el privilegio de tu tiempo y espero verte en una próxima lección o un próximo video. Hasta pronto amigos.